éramos extraños antes de que se acabara el mundo y ahora somos el futuro vivimos por la gente que no vivió vivimos por nuestra propia realidad y que nos convierte en la última luz de la humanidad